Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a World Thunder, esta vez nos trae Gallin al bosque de Jürgen otra vez más, muchas veces aquí en el bosque de Jürgen BR 6.3 tanques rusos y voy a salir con el 2 stsm vamos a darles aquí el debut a la nueva adquisición de este cazacarros cazacarros muy blandito, con muy poco blindaje, prácticamente no tiene 100 milímetros por ninguna parte eso sí, tiene una buena penetración de blindaje con las cargas huecas, pero venga, se niega pero hasta que no las tenga, nada, ahora mismo será con esos proyectiles, con estos 46 que es lo que trae por defecto, estos también explosivos pero de 122 milímetros, pero que de penetración y no tengo nada de ninguna, ninguna modificación en el nuevo tanque, en el nuevo cazacarros, así que le pasa a este tonto, eh, salimos con lo que hay primer debut, en cuanto nos toquen no podemos ni reparar ni, ni extinguir fuego, nada de nada así que salimos a la aventura, venga a pasear el bicho, si matamos a alguien pues será de milagro, bueno, pisando a que ya ahí está, Atención. prácticamente ya ese carro ligero, llegó el primero y se la llevó, y nada pues vamos hacia fe. Para de artillería, este es, ya lo he dicho, es muy blandito. Cuando esté totalmente fuleado, pues sí merecerá la pena. Sobre todo a la hora de, de ver cómo cuando pillas a cualquier enemigo, como lo puedes reventar con 200 y pico milímetros de penetración, con esas cargas huecas. Poco a poco irá dando espectáculo aquí. Pero ahora mismo hoy salimos, como se dice, capaditos, capaditos. Venga, tanque ligero, aquí, a la derecha, en C, lo marcan, creo que ha caído, sí, así que venga, nosotros no tenemos nada que perder, venga, C la han tomado, yo tampoco puedo tomar C, venga, la, la, lanzan humo por aquí, ese ya Panther, y vamos por delante amigos pero bueno, pues no será por mí, porque no, no he hecho nada y poco puedo hacer, así que nada, a pasear el carrito. Bueno, la zona B está tomada por ellos dos. No es nosotros, una a ellos. Venga, tanque ligero por ahí. 250 metros es una cuadrícula. Así que, más o menos esa distancia es buena. Nosotros seguimos avanzando a lo que nos encontremos, a la aventura. ¿Para qué me voy a molestar en, en intentar destruir algún tanque enemigo? si es que con estas, con estos proyectiles poco puedo hacer venga, tanque ligero un cazacarro que acaba de salir otro tanque ligero a la izquierda otro cazacarro en B y nada, a la aventura a lo que salga hasta que nos maten es una pena no poder salir con una con un potencial, vamos a decir, con un potencial armamentístico medianamente decente esta frase me ha quedado muy bien pero es lo que hay, así todos hemos pasado por esto cuando logramos desbloquear la investigación ya de un nuevo vehículo y empezamos poco a poco a fulearlo venga colega, ru No, tú ya vayas tiempo en el botillo de Gallin nosotros estamos recién salidos del dice estamos recién salidos de la barriguita ya estamos aquí dando nuestros primeros pasitos de rodaje ahora, ahora mismo si lo vendiera sería un vehículo de kilómetro cero así que nada me escondo aquí detrás de estos arbustos que están haciendo un buen trabajo ellos salidos están dedicando a... a ganar la partida venga, el jefecillo, el avión pasando por encima de B dos cazacarros ahí y otro tanque ligero bueno, como digo siempre en ¿eh? la zona de campeo peligroso es esta que tenemos a la derecha se oye un M41 venga, van cayendo tanques justo a mi izquierda pero están entre las casas, entre las calles no trabajo en equipo, pues no sé de qué muy bien venga, 600 águilas pues venga, bienvenidas son La es que habría que moverse y hacer algo más venga vamos a ver poco a poco si podemos ir avanzando hasta esperar pues que alguien nos vea y nos nos reviente venga, por aquí nada es una pena es bastante frustrante no poder coger y meterte aquí en el meollo ¿Qué es eso? Bueno, ¿Qué he pasado por ahí? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, a ver, a ver ¡Eh! Tanquecillo, venga, vamos Rápido, inglés, inglés, venga, párate, párate, Venga, impacto Ahí, bueno ¿Qué es esto? Ah, avioncito, venga, hombre ¿Qué va a matar a mi primera víctima? Bueno, pues nada Bueno, ahora sí es la hora de salir en serio Venga Vamos a salir con nuestro IS-2, con el Venganza. Venga, aviones por ahí. Ah. No, en cuanto sube no tengo nada que hacer. No tiene mala ametralladora en la torreta. Este tiene tanque pesado, este IS-2. Pero no tiene metralleadora arriba en la escotilla del comandante. Así que todo lo que nos supere más o menos esa altura, a partir de ahí... Ahí está, como está este, no le podemos dar. Solamente tenemos nuestra mediadora en la torre, en la que teoría el tirador en la que maneja. Ahora, si ¿sí baja un poco, o sí. Venga, avanzando con el IS-2. Bueno, C. Venga, otro avioncito. 450 metros. ¿Por qué me molesto dispararle a estos aviones? Nada C, no es de nadie p tampoco no no Tenemos a mi amiguetes por ahí Que pueden coger y, venga, y tomarla Venga, vamos a ver que nos encontramos en C Ahora por aquí, despacito Vamos a ver Cualquier sitio nos pueden esperar. A ver, ¿qué es eso? Eh, eso se mueve. ¿Qué es eso? Ah, el tanque inglés. Ahí va. Eh, puede ser posiblemente que fuera el que antes le zurré con el dos, con el cazacarros. Venga, eh, ¿qué es esto? ¿Quién me dispara? Eh, el disparo unido de aquí. Parece ser que ha sido justo a la altura de la casa. Venga, vamos a ver. ¿Quién es? ¿Quién es? Venga. Vamos a ver Uf. Venga eh, Ahí está, venga, ya te he visto Ay, me has pillado de lateral ¿Quién eres? A ver, a ver, a ver Ah, me cazacarros americano Venga, el M36 Ahí estás, 300 metros, está bien Bueno, tú a mí, ¿Por qué me vas a hacer? Ahí va Final es que me pilló de lateral pues quizás no de lateral pleno si me hubiera dejado un poco, seguir un poco más, más adelante me pilla justo pues a 90 grados el lateral y ahí sí me hubiera reventado pero se ve que no no, nada falló yo no fallé seguimos, pero aquí en cualquier momento ya a estas alturas de la partida donde menos te esperes te aparece uno y te zurra y ni te has enterado ¿Ese es el mío? Creo que sí. Posible, posible, cerca de C. Sí, puede ser. Que sea mi, mi cadáver. El cadáver de mi recién debutante o debutado cazacarros. A ver qué pasan C. Venga, venga, qué pasan C. Venga, no son proyectiles de punta redonda. Eso funciona bien, más incluso tan cerca problema, como siempre digo, de los IS tanques rusos problemas con la depresión en el tanque y los IS, sobre todo el excesivo tiempo de recarga ¡Ah! ahí está el tío quién es, quién es, quién es va, se esconde recién un tanque americano venga, y tira humo venga, a ver por dónde sales yo estoy pisándose Bah, estoy solo. Bah. No puedo, no puedo desperdiciar ningún tiro. Venga, cubrirme. Vaya, hombre. Bah. Era este, pues no lo sé. Pues era este. Me, ha, me han cubierto tarde. Me ha flanqueado muy bien el tío. Ha eh, aprovechado los botes de humo. Y nada, venga, salimos con el otro is-2. Venga, adelante ya con el tercer vehículo, el primer IS-2, el venganza, KO, y venga, y el segundo, a ver qué es lo que pasa, hay que defender C, que ya están tomando posiblemente fuera el que me destrozó, el S, el le el M41 Venga, dos zonas tomadas por parte de ellos Y solo nosotros la zona A. Y con Dos antiaéreos Carro medio, cazacarro. carro car ah, Yo soy el único carro pesado ah, Mala pinta tiene esto. Venga, carro medio ahí en la zona C Esto empezó muy bien Venga, más gente ahí 420 metros a ver si vemos algo se esconden bien los jodidos. es más incluso vienen disparos de la derecha desde ahí, eh, desde los matorrales bah, están acojonados encima tenemos un campero allí arriba en P3 con un cazacarros aliado que como ese cazacarro no lo pueda poner pues él también nos va a freír Ay mala pinta tiene esto hay mala pinta 330 metros, 320 venga la zona C y nosotros con un IS-2 haciendo más ruido venga, ¿qué hay por ahí? venga, vamos a ver ver ah, ese es venga, ah, mira el tío dispara, venga esa marquita ahí está Vamos a terminar esto ya divirtiéndonos porque me parece a mí Venga, muerto, muerto, esto está muerto ah, Soy el único que está aquí la cara Los dos, esos dos allá arriba campeando y... mi compañero, bueno, eso que ha sido ah, Ahí está el colega, venga, fuera Ay, ¿Por qué te asomas de esa manera? Va T20, venga, el que decíamos antes, que estaba por ir los alules Pues de lateral, pleno Ahí es como... Vaya, ¿con qué BR salgo yo ahora? 2, 3, 3, 7. Madre mía, qué disparate Venga, vamos a salir con esto Venga, esto es salir al Tour de Francia con un triciclo A ver si hacemos algo Venga, aquí, con un 3.7 Con dos cojones, aquí Con un posible BR de 7.3 como máximo Venga, perdiendo la zona A Y yo salgo con esto Venga, pues nada esto es para pasarlo bien. Adelante. Venga. ¡Wow! Mis dos compañeros que estaban en plan campero. Ahí en B3. No queda ni uno. Venga, la aviación. Ahí está. Moción amiga haciendo las suyas. Va, déjalo. A ver, eh, cuidado. Venga. Pues vamos a, a intentar reconquistar o recuperar nuestra querida zona, A y si nos, eh, nos fríen por ahí, pues que nos fríen. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer yo con un 37 aquí? Con toda esta caterva de. En fin. Venga, el jefecillo con el 2S3M. A ver. Sí, venga, estamos recuperando a. Ah. Venga, piedrecitas fuera. Eh, cuidado. Venga, carro ligero por ahí. Venga, carro medio también. Venga, más Gertuza ahí está, ¡Eh! que me dispara venga yo sigo, venga, vamos a cubrirnos aquí con los cadáveres otra vez, venga, a cubrirse venga, extintores tomando A pues puede ser que sea el de antes, el T-20 venga, capturada la zona A y aquí a esperar que no lo mate. esto ya, fuego de artillería la pinta no, lo siguiente, venga, mi compañero disparando, venga, trabajo de equipo, pero ¿qué hago yo con esto, tío? ¿Yo cómo te puedo ayudar con un bicho con este pobre de 34? ¿Eh? ¡Bomba! ¡Ah! ¡Buah! Mi compañero. Venga, ahí disparan. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Madre mía, un tanque pesado. Venga, toma, por ahí va. Tanque pesado, venga. Puede ser peor. Venga, el tío viene para acá. Hacia la zona, ah, evidentemente es el objetivo. Venga, a ver, el tío va a salir por aquí. que puedo hacer yo con este bichito? Con un 3.7 al lado de ese bicho que es un tanque americano pesado, parece un T-32 o un T-30. No sé qué tanque esto, no, pero vamos a simple vista. Tanque pesado, una bestia. Y yo aquí con esto, con esta bicicleta. Venga, a ver por dónde sale. Hey, yo solo. <ríe> Qué bien. Estupendo. Cazacar por aquí. Ah, ya está el tío. Venga, por ahí asoma. Me colega así por ahí, no hay nadie, tío. Claro, no se fía. No se fía de los arbustos. Es tonto, no es. Venga, joder, pues, venga. Vamos a ver por dónde va. O venga, de frente. Eh, se mete por allí. Venga, vamos a intentar darle por el lateral. A ver. A ver si lo podemos sorprender. Si no nos matan antes. A ver qué pasa aquí. Quietecito. Venga, vamos a esperar que pase por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, ah. Venga, impacto. Nada, cosquillas. Cosquillas, venga. arlt T30. El lateral, yo tengo que ver a este tanque pesado americano. Venga, listo, caos. Se acabó. Bueno, ya no hay más vehículos por lo que salir de aquí. Nosotros echando humo. Venga, lo siento. ¿Qué hago yo? Hago un bicho así. Nada, nada, nada, nada. Es que es una pena. Pero con este blindaje, ese tanque americano por el lateral, ahí va. Él, ahí va a tomar a como es normal. No sé, a esta distancia y ahí no sé. Que ha tomado la iniciativa. penetración tiene este T-34. Le echaré un vistazo, pero. Por si, no sé. Podría haberlo atravesado. No lo no sé. Bah, es igual. Si esto es una bicicleta, como he dicho antes. pues bueno, nada. Aquí el se va a terminar. Venga. Termina ya. Si no, si se va a apagar el tanque incluso delante de mí. Antes de que. Que estos descorchen el champán por haber ganado la partida Venga, no me prolongues más la agonía Ahí está Venga, derrota en el bosque de Jurgen No fastidies Venga, adelante A ver qué nos hemos llevado Bueno, al taller seguro vamos, seguro Venga, venga, misión fallida, claro Si esto en el equipo 19.386, tres objetivos tres destruidos, 83% de actividad. Bueno, y al taller. <risas> Destruido el 2S3M, no tenía nada que hacer. El primer IS2, el Venganza, el segundo también. Y este pobre T34 este que no contaba yo salir con él, con un BR de 3.7 en semejante partida. Pero bueno, esto ha sido todo. Es lo que hay. Pues nada, os recuerdo abajo caja de descripción, enlace Discord, escuadrón Ibis, Twitch, nuestro compañero Draconianus, enlace también de Instagram y de Facebook del de Escuadrón Ibis. Venga, un saludo a todos y como digo siempre nos vemos en un próximo. Chao.